cabros espero que estén bien yo estoy bien yo estoy en la raja y el día de hoy como sabrán percatado les traigo un vídeo que me han pedido mucho mucho mucho pero que me ha costado bastante hacer entre que me quedaba sin batería pasaban cosas no las grababa y entre que cuando grababa no pasaba nada eh, al final Terminé teniendo esto, pero dado que no, no hemos grabado casi nada, que está súper difícil salir, etcétera, etcétera, etcétera, etc, necesito traer material al canal. No quiero dejarlo así tan botadito, por decirlo de alguna forma. Pero igual es difícil grabar estas cosas, porque no todos los días te pasa algo gracioso, no todos los días te pasa algo que casi te matas. Entonces, eh, <risa> aunque, aunque si lo piensan bien, eh, igual está bien que no te pasen este tipo de cosas, o sea... Que no tengas que aplicar freno de emergencia y todo eso, ¡Oh, shit, ya tú sabes, ¿no? Y aquí estoy, por cagado de frío, como un tatita. Eh, así que, esos cabros, los quiero. Espero que disfruten el video y nos vemos muy, muy pronto. Oye, les cuento, por ahora no hay intro, porque me están tirando los videos por copyright, por la música de la intro. Eh, y entre que me quiten lo poco y nada que gano por la intro a cambiarla, prefiero mil veces cambiarla. Disfruten el video, chao. Si llegaste hasta acá en el video, recuerda que puedes suscribirte y darle a la campanita. Manegui, con eso me estáis apañando, con eso me estás ayudando y yo estaré muy agradecido. El gente que hay para manta, mente. cual tintito, cual un apoyo por ahí, por por un Ahora sí. Tengo la memoria rota de tanto recordarte. Ya. Yeah. yeah, boy. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos en sus casas? Yo estoy bien. Yo estoy la raja... Si llegaste hasta acá, en Niggi, si... Ah, si llegaste hasta acá, recuerda que puedes suscribirte y darle a la campanita para que te avise. Cada vez que subo un videito, manigui Y el celular, la ¿qué suena? Si llegaste hasta acá, recuerda que puedes La concha tu Si llegaste hasta acá, recuerda que puedes darle a la camp- No, ¡Oh! no, Bueno, no